En 2022, diversos hechos atrajeron la atención pública de los poblanos y el Ciudadano México informó de ellos puntualmente. Hoy hacemos un recuento de algunas de las noticias más destacadas del año que concluye. En enero y por tiempo indefinido, se suspendió el servicio del tren turístico Puebla-Cholula por no ser rentable. El tren había sido inaugurado en 2017 en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Tras cinco años de búsqueda, en febrero encontraron los restos del hijo de María Luisa Núñez, la fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos. Su hijo fue encontrado junto con los cuerpos de los hermanos Abraham y Vicente Basur Tolinares, quienes también fueron vistos por última vez en abril de 2017 en la carretera a Palmar de Bravo, de donde eran originarios. Luego de dos años de haber sido cancelada por la pandemia de COVID-19, la procesión del silencio tuvo lugar en la capital poblana con la organización de la Iglesia Católica. El evento parte de las actividades de la Semana Santa y congregó a miles de personas. Morenistas y panistas no dieron batalla este 5 de mayo y dejaron de lado momentáneamente sus ideologías partidistas para disfrutar juntos el desfile cívico-militar en el aniversario 160 de la Batalla de Puebla. Un gran número de políticos poblanos se dieron la oportunidad de platicar y disfrutar del evento presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa Huerta. ¿Sabías que este año el Congreso del Estado de Puebla aprobó el aumento al cobro por el servicio de agua en cinco municipios? Con 30 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, los diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron modificaciones a las tarifas en los municipios de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Blanca Esmeralda, quien luchaba desde hace un año para localizar a su hija desaparecida, Betsabe Alvarado Gallardo, fue asesinada a balazos en las inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera, en el norte de la ciudad de Puebla, en donde desconocidos se dispararon hasta en 10 ocasiones. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, falleció el martes 13 de diciembre tras complicaciones en su salud. En el Congreso del Estado y con 38 votos a favor y uno en contra, fue designado el gobernador sustituto, el diputado morenista con licencia, Sergio Salomón Céspedes. ¿Y para ti cuál fue la noticia más importante? Déjanos saber en los comentarios. Mi nombre es Fernanda Salinas y te espero el 2023 con muchas más noticias.